Hey, tú, suscríbete y activa la campanita para recibir todas las notificaciones de Farándula TV. Después de Las Reinas del Show. Mira tu serie, La Rabia. Sábado 30 de octubre, después es que no, de Las Reinas me del Show. bien, Manuel. Hoy ni probaste el almuerzo. ¿No le gustó? ¿A quién? ¿A mí o a Juan? Los celos. Estás un poco afibrado. Acuéstate bien. Enferman el alma. Por favor, Leticia, me vas a dejar. ¿A dónde te vas a ir ahorita? ¿Dónde, Juan? Espero que todavía no se haya ido. Leticia no puede quedarse más aquí. Y desatan el horror. Tú no vas a ir a ninguna parte. ¡Deja! Escrita y dirigida por Adriana Álvarez Alexander. Suscríbete y comenta de y sé parte de, de nuestros próximos videos.